Vaya a ver, a ver que al lado de su casa vive un asesino. No nace, pero va a pasar a la resistencia. Hoy a la no va a pasar. A donde vaya, nos iremos a Funanda. Vinimos a Funanda, a Enambejar que vive aquí en Andrés de Fuenzalía 98, departamento 708, un criminal que sigue en la impunidad, que asesinó a tres personas a principios de octubre de 73 en eh, Talca y que a pesar de haber sido procesado y condenado a unos pocos años de cárcel, solamente cumplió siete días de prisión y hoy día sigue aquí como que si fuera un abogado honorable, eh, asesorando a las comunidades de los edificios de acá de Providencia. Hernán Béjar Torturador y asesino. Ruth, 5.643 647 2. Vive en Andrés Juan Salida, 98. Departamento 708, Providencia. Trabaja en Luis Tallero Ojeda, 191, oficina 209, Providencia. Teléfono. 2, 2, 3, 1, 27, 94. Si no hay justicia, ¡hay FUNA! Bueno, yo creo que no pueden quedar impunes los asesinos, los torturadores, no puede seguir pasando y repitiéndose la historia. Ese es el punto, que tienen que pagar... Justamente las personas que cometieron atrocidades y tiene que poder avanzar en ese camino de, de verdad, de justicia, de igualdad, Chile. No puede seguir con estas impunidades a, lo, a todos los que nos atropellan. Y la motivación, lógicamente, es seguir luchando por la impunidad, seguir luchando para desenmascarar a los asesinos y lograr un futuro mejor para nuestros hijos. Creo que eso es un poco la principal motivación que tenemos. Estamos aquí... También porque la impunidad de estos criminales, de los criminales de la dictadura, es la misma impunidad que mantienen hoy día los corruptos, los empresarios que compran políticos, como aquellos que acaban de votar en el Parlamento hace escasos días la mantención del secreto de los torturadores del informe Valech. Esa mantención que dictó Ricardo Lago, que hoy día quiere ser presidente de nuevo. Esa misma impunidad por 50 años de los nombres de los torturadores. Para nosotros es más trabajo nomás, pero seguimos en esto. Seguimos denunciando a los criminales que están en la impunidad, como vamos a seguir denunciando también a los que han cometido violaciones a los derechos humanos después de terminada la dictadura. Hola, ¿qué tal? ¿Estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Estás? ¿Cómo estás? Milito que nos guía, vinimos a punar ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta vecino! Que al lado de su casa vive un asesino